El Cimiero de Aprendices en Investigación Diferenciada Said promueve el encuentro cultural, el encuentro ancestral de saberes previos. Ser ese puente de unión entre el conocimiento de tus abuelos, tu bisabuelo, con la nueva tecnología. No importa si eres curripaco, si eres puinave, si eres de sano o si eres yarena como yo. Lo importante es que entre todos consigamos un conocimiento nuevo más profundo, más alto, para aprovechar la biodiversidad y el conocimiento ancestral. Así que te esperamos. Todos son bienvenidos en SAID, tu semillero.